Pedro, ¿qué pasa? Maestra, es que me tocó ser el productor de la obra y la verdad es que no sé cómo conseguir el dinero porque apenas y alcanzo para juntar para llegar hasta acá. Imagínense, tomo eh, tres camiones más el metro más un bicitaxi, pero bueno, tal vez si dejara de tomar el bicitaxi y campeón de 7 diarios. Cálmate. ¿cómo? No necesariamente por ser el productor tú debes poner el dinero. ¿No? Mm -mm. No. Mira, quédate y en este video te diremos. Todo sobre eso. Hola, soy Olivia Barrera y esto es el ABC del Montaje Teatral. El día de hoy hablaremos de la producción y de la publicidad. Iniciamos por definir la palabra producción. Uh, la palabra producción se puede asociar con la idea de fabricar, crear, elaborar o producir algo, ya sean bienes, servicios o productos que cumplen el ciclo de producirse, distribuirse y consumirse. O sea, para que entendamos los mortales, crear algo que se va a consumir. Es que habla muy rebuscado, profesora. Debería decirle la maestra Wikipedia. <risa> Continuamos. En la producción escénica podremos encontrar dos tipos. La producción general y la producción ejecutiva. La producción general es la militar y la producción ejecutiva es la que trabaja en una oficina. No. La producción general es la que pone el dinero. Puede ser una persona, una institución o una empresa. La producción ejecutiva se encarga de gestionar, coordinar y supervisar dichos aspectos del proyecto, actividades y administrar los recursos. Ese último sería tú, Pedro. Uy, es que ya usé todo el dinero que recolecté para producirme unas papas. En un ámbito profesional se puede dividir la producción de un espectáculo de la siguiente manera coordinador de producción, gerente de producción, productor ejecutivo y asistente de producción. Aunque hay muchos casos en que una sola persona realiza todas estas tareas dependiendo del presupuesto y del tamaño del montaje. Pero ¿Qué exactamente hace una producción ejecutiva? Digamos que consiste en la materialización en tiempo, espacio, presupuesto y calidad de las ideas a través de sistemas organizados adecuados y coordina y administra todo lo necesario para que el montaje se lleve a cabo. Ay, es que del estrés ya me está doliendo el estómago. Voy al baño, ahorita regreso. Un productor ejecutivo realiza, entre otras, las siguientes actividades. Propone estrategias de planación, gestiona los trámites necesarios, colabora con la estrategia publicitaria, facilita y favorece las relaciones de trabajo del equipo, elabora presupuestos y rutas críticas, procura que todo esté en su lugar y coordina la operación del espectáculo. Ay. ¿Puede repetirlo? No estaba ponida atención. Vamos paso a paso. Lo primero es ayudar a formar al equipo de trabajo. Una puesta en escena se hace en colectivo. Hay muchas personas involucradas. Lo primero es asegurarse que cada una de ellas sepa cuál es su responsabilidad. Es importante generar un ambiente que permita que todo mundo pueda aportar ideas y se lleguen a consensos generales, así como establecer metas claras para que cada quien realice su trabajo como debe ser. Después se debe poner atención en la organización de la producción. Se requiere un diseño de un método de trabajo para permitir ordenar la distribución de las actividades que se deben llevar a cabo. Es necesario ordenar el tiempo, el dinero y el trabajo de cada persona en el equipo. Para que eso sea más sencillo, Miguel Ángel Pérez Martín, gestor cultural, propone realizar un diagrama PERT, por sus siglas en inglés que significan Evaluación de Proyectos y Revisión Técnica. Primero propone seguir los siguientes pasos. Enumerar las diferentes actividades a realizar, ordenarlas lógica y secuencialmente, estudiar cuáles pueden realizarse de forma paralela y definir el tiempo total del proyecto. Tranquilo. Por ejemplo, primero defines cuánto tiempo hay hasta que se vaya a estrenar la obra. Digamos tres meses. Luego enlistas todo lo que hay que hacer leer el texto, analizarlo, crear diseños, ensayos, hacer escenografía, conseguir vestuario, etc. Luego las ordenas de lo que se hace primero a lo que se hará último. Es decir, no se puede ensayar si no se ha analizado el texto, no se puede hacer escenografía si no hay un diseño. Antes de estrenarse deben tener los elementos para que los actores puedan ensayar. Es bueno hacer todo esto junto a la persona que dirige. Luego decides cuáles cosas se pueden hacer al mismo tiempo. También se puede hacer un calendario más específico de cuándo se están haciendo las diferentes tareas. Ambos diagramas nos ayudan a relacionar las acciones, las actividades de un proyecto con el momento y la secuencia en la que se han de producir. Y sobre todo, nos dan tranquilidad y orden para saber que todo se realice en su momento. Ahora hablemos un poco de la publicidad. Ay, ya me dolió el estómago otra vez. Dime que estás estresado, sin decirme que estás estresado. No llores, Pedro, tranquilo. Si te organizas, todo saldrá muy bien. La publicidad es una herramienta para la difusión. Permite definir y posicionar el producto. Y le ponemos mayonesa McCormick. ¡Ay no, Hellman, Hellman, qué bruto! Hay algunas preguntas que se pueden hacer para la difusión. ¿Qué estamos difundiendo? ¿Qué tipo de obra o espectáculo es? ¿Qué tiene de particular? ¿Dónde se presenta el espectáculo? ¿Cuándo se presenta? ¿Cuál es el horario en el que se presenta? Así podremos saber qué información transmitir al público sobre nuestro espectáculo. Es importante crear un diseño de imagen, saber los diferentes materiales que se van a crear, por ejemplo, carteles, postales, programas de mano. Se deben tener por lo menos tres propuestas para que se elijan entre la producción y la dirección. Se debe considerar el impacto visual, importancia y claridad de la información. En el cartel se debe integrar nombre del espectáculo, lugar donde se presenta, los horarios, nombre del autor, del director o la directora y del elenco, así como una frase que nos haga entender de qué va el espectáculo. Se debe contar con una imagen clara, contundente, atractiva y flexible e interesante. El programa de mano es un tipo de infografía que contiene texto e imágenes que ilustran la obra y consta de los siguientes elementos. Portada, nombre de la obra, lugar donde se presenta y horarios en que se presenta. Interiores, sinopsis de la obra, Información curricular sobre los actores principales, reparto, ficha técnica. Y contraportada, síntesis curricular de quien dirige. Hasta aquí cómo vas, Pedro. No puedo hablar. Me estoy organizando. Bueno, ahora veremos qué deberás hacer como productor. Hay tres etapas que hay que tener en cuenta preproducción, producción y montaje. Durante la preproducción se hace planeación, definición y diseños. Esta etapa se ubica desde la primera reunión de trabajo hasta el inicio de los ensayos con el elenco. Algunas actividades a considerar durante la preproducción son coordinar las reuniones de dirección con creativos para definir el concepto estético, también se debe conocer el espacio donde serán las funciones para que sea considerado en los diseños. Asimismo, se realizan todos los trámites necesarios para conseguir el espacio, los lugares para ensayar y todo lo necesario para iniciar el proceso. Por último, se genera la recaudación de fondos y el presupuesto de lo que se requerirá para comprar y conseguir viene la etapa de producción. Es cuando todo se vuelve realidad, cuando cobra sentido lo que se planeó. Prepara la sala de ensayos. Se debe procurar que todo lo necesario esté para que sucedan sin problema. Además, debemos tener un lugar para guardar el vestuario y la utilería que se esté utilizando. Se debe ir supervisando que el área de vestuario y la de escenografía concreten sus diseños y hagan sus trabajos. Y una vez que todo esté, se debe hacer un inventario para que nunca falte nada durante los ensayos o en la función. ¿Dónde quedó la espada de Romeo? ¿Dónde está? ¡Me van a matar! Luego viene la última etapa, conocida como montaje que es cuando ya se tiene el teatro para los ensayos necesarios. Aquí la producción tiene contacto con el personal técnico del teatro. Se debe tener todo dispuesto, escenografía, vestuario y utilería a tiempo. Colocar todo en su lugar para que se pueda pasar la obra. También debemos encontrar en el teatro dónde poner el vestuario y la utilería para que le quede mejor a los intérpretes. Además, se debe supervisar el montaje técnico, el de luces y de audio. Una vez realizado esto, se debe tener un texto que integre todos los cues, es decir, que sepa dónde hay cambios de luces y de sonido. Cada ensayo en el teatro, la persona de producción debe encargarse de que todo esté listo para que la obra se pueda pasar y sobre todo supervisar que el Día de la Función todo esté en su lugar. ¿Todo bien, Pedro? Sí, ya todo está producido. Una gran obra de arte puede derrumbarse por condiciones adversas generadas por error u omisiones del productor ejecutivo. Por el contrario, un espectáculo puede engalanarse o embellecerse aún más gracias a un productor ejecutivo talentoso y profesional. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el ABC del montaje teatral. Te esperamos en nuestro próximo video. Oscuro